Nuevamente autoridades de la Alcaldía de Santa Cruz y el dirigente gremial del Mercado de la Ramada, Jaime Flores, acuerdan un traslado pacífico en 48 horas. Esperan que se cumpla. Ya hemos podido llegar a un acuerdo donde ellos aceptaron de eh, ya trasladarse. no. Ojalá se pueda cumplir porque también había acuerdo la semana pasada que ellos tenían que irse este, el día sábado y domingo pero lastimadamente no se hizo por alguna por un malentendido seguramente, como ellos han manifestado, pero se ha ratificado ese acuerdo que ya se había adelantado hace una semana atrás. Por su parte, el subdirector de Mercados de la Alcaldía solicitó la aprehensión de Jaime Flores por los heridos y daños a la propiedad pública. Bueno, nosotros nos hemos adherido y hemos ampliado la denuncia ya sentada por la Secretaría Jurídica, en atención a que hay ya un rosario de delitos, inclusive este hay un un guardia municipal que ya ha tenido la pérdida permanente de un ojo, es decir, ya es una lesión gravísima, y no hemos apersonado porque estos 19 que están aprendidos van a ser puestos a disposición de un juez cautelar. Eh, estamos nosotros ahora realizando las a, diligencias preliminares y preparándonos ya para eh, la audiencia cautelar que será en horas de la tarde, estimo. También se ha violentado bienes municipales, se ha destruido... Eh, un, dos camionetas, un jeep, por lo tanto estos bienes municipales también este, deben ser eh, resarcidos, es decir, existe el tipo penal de destrucción de bienes del Estado y la riqueza nacional, por lo tanto estos actos no pueden quedar impunes. Asimismo la Guardia Municipal indica que durante el conflicto del pasado lunes habían delincuentes que se hacían pasar por los gremiales. Bueno, la verdad es que de, de la noche de un rato a otra salieron un montón de puros, no eran comerciantes, eran puro gente de barrio, digamos, malvivientes, o sea, pandilleros, así que, me, y mayormente estaban ellos escondidos en las bocacalles eh, para salirnos a nosotros. Tenían armas de fuego, tenían unas bolsitas con, con gasolina, tenían cuchillos, aparte tenían fierros para golpearnos, no tenían palos.